Colegio de Cocineros del Gato Dumas, aquí en Argentina, diplomado en gestión de empresas de alimentos y bebidas y con diploma en tres países en gestión y administración de empresas PYME. Es el mayor exponente de los negocios y el marketing gastronómico de Latinoamérica, con más de 15 años de trayectoria, 1.500 alumnos en todo el mundo y clientes en tres continentes. Es profesor, es mentor, es consultor y además de eso... Germán tiene una manera muy clara, muy práctica de contar lo que sabe entonces me parece espectacular, gracias de nuevo Germán por sumarte y me parece un honor que puedas acompañarnos por, por esto Tienes una sensibilidad muy particular para contar lo que sabes No, muchas gracias por la invitación y bueno, me alegro de que, de que así lo veas por lo menos con las charlitas que hemos tenido antes de llegar acá Sí, sin duda, sin dudas eh, te cuento que han votado, ah, está Germán escribiendo en el chat, eh, tenemos un porcentaje, un 25% de la audiencia está, es un emprendedor inicial, es decir que posiblemente esté eh, con un negocio a cargo, negocio gastronómico claro, eh, y hay una parte que me responde otros, que si nos quieren contar en el chat en qué situación de negocio están, Mejor, así insisto, hacemos eh, ejemplos súper a medida Ger, antes de, de entrar de, de lleno a las preguntas que yo preparé eh, Quiero que me cuentes un poco de, de la actualidad Cómo está hoy el, el sector gastronómico eh, Hagamos así como una foto general y ya arranco con, con mis preguntas Bueno, la verdad es que es, es la gran pregunta, ¿no? Todo el mundo que me que me encuentro en la calle que por ahí no está muy metido en el mundo, me pregunta lo mismo, ¿cómo está la gastronomía hoy? Eh, Compañeros de, no sé, de actividades deportiva, de ocio, en, en general en la calle, preguntan por qué, porque al menos en Argentina eh, la recuperación post pandemia se ha dado bastante rápido. ¿no? Eh, la verdad que después de la pandemia, en lo personal, yo pensé que nos iba a costar un poco más levantar el sector. Y si bien tiene algunas dificultades, de las cuales seguramente vamos a estar hablando hoy, eh, en Argentina se ha recuperado bastante bien. Lo mismo me han comentado en algunos otros países, pese a que la pandemia, por ejemplo, le dejó de regalito la inflación a países que no estaban acostumbrados y que no conocían el término. Yo me acuerdo claramente el ejemplo de, de Colombia, de haber estado... Hace, hace muy poquito, menos de dos años en, en Cali, eh, y, y uno va a hablar de inflación y era un término desconocido. ¿no? Y hoy eh, Colombia está sufriendo la inflación y es una gran preocupación para ellos también. Lo mismo pasa bueno Estados Unidos, países que nunca habían tenido este tipo de problemas entonces yo creo que se ha dado una recuperación bastante rápida en el sector de los gastronómicos pese a que la pérdida fue muy grande en, en la pandemia y sin duda ha cambiado muchísimo los modelos de negocio hoy ayer el, el, la Basque Culinary School pasaba el informe anual en el que decía los principales cambios en, en, en la gastronomía a nivel mundial están dados justamente por dos factores, uno son los modelos de negocio que van a ser mucho más chicos y otro es, es la digitalización o el abordaje de la gastronomía eh, con las tecnologías como, como principal aliado ¿no? para el crecimiento. Entonces claramente si hay una tendencia es a achicar negocios, unidades de negocio y a mejorar todo lo que es la digitalización y, y, y lo que son los aspectos digitales como herramienta fundamental para reducir costos, agilizar operaciones y un montón de beneficios ¿no? que tiene, que a lo mejor antes de la pandemia no los teníamos tan claro y la pandemia de golpe nos llevó a, a ese aprendizaje. Aceleró, sin dudas. Y hablabas eh, esto de achicar la, la estructura y mejorar cada vez más el servicio. En esto de mejorar el servicio, como usuaria de, de negocios gastronómicos, me es importante que todas las personas con las que tomo contacto desde la recepción y hasta que finalmente pago mi cuenta, eh, es importante que compartan información, que, que sepan, eh, que, que, que estén informados de todo lo que va sucediendo, de modo que si justo pido un plato que, sobre el que no hay más producción, me lo avisen antes de que yo me ilusione con ese plato, eh, que si hay determinado... Eh, método de pago que no reciben, que me lo informen con debida antelación y demás. El encuentro de hoy nos trae a hablar de, estos, de cómo gestionar estos entornos con alta rotación. Eh, sabemos la pérdida de tiempo que muchas veces genera y sobre todo los costos que aumentan por estar permanentemente capacitando personas y demás. En relación a este ejemplo que te pongo de la información, ¿crees que es importante que... ¿Todos estos eslabones del negocio gastronómico se mantengan informados? y ¿Cómo puedo lograr que esa información fluya entre los actores? Bien, sin duda que sí, que es clave y que es fundamental. Y uno de los grandes problemas que tuvo siempre históricamente la, la gastronomía y la hotelería a un nivel un poquito de estructura más grande, fue la mala comunicación. ¿no? Yo cuando entro a un restaurante y lo primero que hago es, pararme en un rincón y empezar a observar y veo que por ejemplo no hay señalizaciones o no hay eh, carteles con indicaciones me doy cuenta que en ese lugar hay un problema de comunicación y entonces una vez que uno empieza a hablar con los dueños los empleados y empieza a ver cuáles son sus principales problemas la mayoría ¿no? derivan de justamente de problemas de comunicación de un mal flujo de la información ¿no? y, y, y por consiguiente como también vos decías la, la capacitación que suele ser defectuosa muchas veces yo creo que hoy tenemos eh, infinidad de posibilidades para trabajar la comunicación yo no me caso únicamente con la tecnología hay gente que todo lo quiere tecnológico yo digo, no, no todo a veces vale más un tablero que uno puede escribir con un marcador perdón, con un marcador que, que un tablero digital o una tablet o, o lo que sea no o un software pero sí que nos tenemos que empezar a nutrir de un mix que nos permita trabajar, ¿para qué? Para que la, la, la información sea rápida, sea verificable, o sea, yo pueda validar esta distancia de comunicación porque tampoco me sirve de nada tener en general de comunicación o medios de comunicación que mi equipo, que mis empleados o que incluso los clientes no utilicen, ¿no? No me sirve de nada. Eh, y finalmente, con los que yo pueda trabajar en fidelizar y en optimizar la operación. No estamos hablando de, de cuestiones ya mucho más avanzadas como inteligencia artificial. o No, no, vamos a cosas muy sencillas, al día a día, al cómo un gerente recibe o puede recibir información de lo que está pasando en su negocio en tiempo real con un mensajero instantáneo o con un correo electrónico o como a través de un software de gestión, a lo mejor un poquito... ...ya más, más elaborado y desarrollado... ...yo puedo estar viendo en tiempo real... ...las ventas que hay... ...el inventario que tengo en ese momento en mi negocio... Eh, ...cómo está el estado del personal... Y, ...y un montón de cosas más. Bien. Y volviendo a hacer hincapié en esto... Somos, eh, ...es una comunidad que... Eh, ...tiene un alto nivel de rotación... ...entonces también entiendo que... compartiendo información de manera artesanal... O en canales uno a uno No debe ser muy viable Porque si no, la información que le di a mi colaborador Que a los tres meses se me fue Tengo que volver a repetirla y volver y volver Y ahí es donde está la mayor pérdida de tiempo Y el desgaste del sector Entonces, si te pregunto por canales ¿Qué se te ocurre como, como una buena práctica Para justamente eficientizar el proceso? Mira, uno de, uno de los canales más sencillos que nosotros hemos implementado, que es sencillo, es gratuito y es eficiente, es por ejemplo el uso de una nube, ¿no? de, un, de un servidor, una nube, un archivo en la nube, en el cual a partir de ahí poder compartir con todo el equipo, ¿no? con todo el equipo de colaboradores, capacitaciones, videos, información, planillas que puedan completar. No, no es para nada, para nada descabellado ni complicado pensar que hoy puedo entrar a, a Google o puedo entrar a Microsoft, abrir una nube, una carpeta en la nube privada, donde yo le voy a dar acceso a mis colaboradores y yo se los voy a quitar en el momento que se los quiera quitar. Y donde, por ejemplo, ahí pueden tener un plan de inducción a la empresa, pueden tener sus manuales, pueden a partir de los manuales tener diferentes secciones o categorías de información organizada para empezar a visualizar vídeo, de cómo se prepara un plato, de cuáles son las fichas técnicas de elaboración, de cómo es el reglamento interno de la empresa, de qué tengo que hacer o cómo tengo que proceder en determinado momento, ¿no? eh, sin pensar ni siquiera en implementar, ya te digo, un software complejo, ¿no? Muy, o, o a lo mejor en tener que hacer una curva de aprendizaje, primero en aprender a usar un software para después poder yo utilizarlo ¿no? como, como colaborador y para poder estar conectado y comunicado hoy hay herramientas que las usa prácticamente todo el mundo nosotros hemos trabajado con gente que con un nivel de alfabetización muy bajo pero que le lleva 15 minutos a agarrar un celular y aprender a abrir un archivo de Excel en un celular ¿no? y una vez que lo aprendió, lo hizo dos veces eh, ya le generamos el, el conocimiento, genera el hábito y lo empieza a hacer perfectamente entonces yo creo que una de las claves es eso, que tiene que ser sencillo, tiene que tener una curva de aprendizaje breve, corta, porque hay software, la verdad, que en el mundo... Eh, y hay tecnología que es muy avanzada, pero que es muy compleja también. ¿no? Entonces, a la hora de, de pensar en, en tener que educar a, a nuestro colaborador para que pueda hacer uso de eso, tenemos que pensar que le va a llevar un tiempo, ¿no? Muchas veces un tiempo con el cual ya estamos jugando en el límite de si se va a quedar o no en la empresa, ¿no? Y a veces terminan de aprender cuestiones técnicas y muy poquito tiempo después se van porque no lo supimos fidelizar eh, y no lo supimos retener en la empresa. Que esa es una de las grandes problemáticas, sí, es una de las grandes problemáticas que existe hoy. Que, que el, la, el tiempo de permanencia del empleado en gastronomía se redujo drásticamente. Eh, hoy pensar en retener un empleado de línea en un restaurante más de 12 meses es, es pensar en un trabajo de fidelización tremendo y es una problemática que existe en todo el mundo es una problemática que, que charlamos con gente de España de Países Bajos de Estados Unidos, de México donde se le ocurran todos tienen la misma problemática ¿no? ahora si nos ponemos a pensar eh, muchas veces cuando, cuando escuchamos quién eh, está, está planteando la problemática y vemos qué tanto ha abordado eh, la comunicación sin duda como un elemento clave para, para su negocio y vemos que hay muchísimas falencias y muchísimas fallas ¿no? que, que seguimos pensando en una formación boca en boca ¿no? y donde dependemos de que haya una persona presente, de que si no está el jefe de cocina nadie enseña o si no está el jefe de sala nadie enseña y si no hay un, un, un responsable un encargado, un gerente nadie audita eh, entonces bueno es muy difícil pensar que los nuevos modelos de negocio van a ser eficientes si no entendemos que la comunicación es uno de los actores clave y fundamentales en todos los, los aspectos, en todos los estamentos del negocio desde lo más operativo hasta lo que es tal vez más creativo el marketing, ¿no? las relaciones públicas, la administración misma ¿no? propiamente dicha sin dudas, sin dudas, pero me interesa esto de volver a dotar de importancia la comunicación hacia adentro. En épocas donde eh, nos capacitamos un montón sobre gestión de redes y cómo sacarle provecho al marketing digital y cómo atraer más público y que, por supuesto, que está bien y sirve, no perder de vista la comunicación hacia adentro. Esto que mencionabas, los manuales, eh, los procedimientos, son trabajos que eh, se hacen una vez y más o menos para siempre. Requieren una actualización, por supuesto, pero el trabajo grueso y, y duro es al comienzo y uno se ahorra después muchísimo tiempo, sobre todo en esta inducción, que es como la, la época, me imagino, más compleja de, de un restaurante, me imagino sobre todo si es en temporada alta. Sí, hay ejemplos muy claros, ¿no? Eh, yendo un poco a lo que vos mencionabas, eh, que para afuera, por ejemplo, utilicemos redes sociales, eh, marketing con anuncios, y nos vaya bien, porque nos ha pasado de tener que de frenar campaña de publicidad porque operativamente los restaurantes no estaban en condiciones de recibir todos los clientes que genera una campaña, ¿no? Porque hoy muchas veces una campaña de publicidad en muy poquito tiempo nos puede generar un resultado muy, muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Nos ha pasado muchas veces, por ejemplo, eh, lanzar una campaña en redes sociales y que después los empleados de atención al público no conozcan las, no conozcan las acciones de marketing que se están realizando. Entonces viene tu cliente, se para delante tuyo en un mostrador y te dice ay, yo vengo por la promoción que vi en Instagram. Y el empleado se queda mirando y dice ay, espéreme que averiguo, ¿no? Y ahí volvemos al comienzo de compartir la información. Entonces, claro, es una, es, una, es una falla tremenda, ¿no? Porque, ¿no? porque ya esa duda que nosotros tenemos para con el cliente habla muchísimo de nuestra empresa. ¿no? cuando simplemente con alguna a, algún mensaje en un grupo de, de, de Whatsapp no lo podemos fijar como conocimiento, lo podemos validar con una encuesta dentro de un mismo Whatsapp o Telegram ¿no? y aparte lo podemos tener en un tablero de comunicación entonces tiene que estar ahí, tiene que estar el proceso tiene que estar claro en el manual ¿no? que cuando se hace eh, determinada acción cómo se comunica, a quién se le comunica no eh, y el mundo de los restaurantes integra mucha gente trabajando, mucha gente. Si nosotros tenemos al community manager eh, contratado, es una persona con la cual tenemos que estar permanentemente conectado. Ahora, imaginemos que, que tengamos algo más que un community manager y, te, y contratemos una agencia. Entonces, nosotros tenemos que estar contactados con alguien de la agencia que a su vez tiene que estar conectado con un montón de gente, ¿no? Que depende de lo que, de la, de que tan buena sea la comunicación nuestra para con ellos, un diseñador, un copywriter, ¿no? el que hace los anuncios, en fin, entonces es importantísimo ser claro y ponernos a pensar cada paso de la operación teniendo en cuenta qué va a implicar en comunicación, porque siempre implica algo, todo lo que hagamos, hacer un huevo frito dentro de la cocina implica comunicación eh. Y antes de meternos en el segundo tema que lo, lo mencionaste ya varias veces porque es muy importante y es la fidelización de, en este sector, eh, Viviana nos cuenta que ella es operadora de eventos, que es otra faceta del mundo gastronómico. Esto que venimos comentando, ¿es aplicable al sector eventos? ¿Tienen más o menos la misma problemática? La la falta de información Son, son digamos, si bien son segmentos muy similares La operación del mundo de los eventos Tal vez tiene una, una dimensión más grande Y algo diferente en la operación no eh, Yo me acuerdo de, no sé, estar haciendo cuatro o cinco eventos Por fin de semana, moviendo medio de una ciudad a la otra Donde vos tenés que organizarte Para cargar una cocina dentro de un camión Entonces imaginemos la importancia que tiene la comunicación ahí Porque vos cargaste un camión y te olvidaste de poner una freidora en el camión y está a 150 kilómetros y tenés que llevar la freidora a hombro o tenés que volver un camión 150 kilómetros para volver a cargarla, ¿no? Y que te, eh, entonces, es importantísima y para los operadores de eventos también es muy importante justamente por los volúmenes que trabajan, ¿no? De, tanto de, de, de materia prima, ¿no? de insumo, de organización, de equipo, de, de vajilla, ¿no? Entonces, tener clara la comunicación y poder validar todo desde el punto uno, que es el momento en el que empezamos a planificar el evento, hasta el, el último punto, que es después del evento, ¿no? Porque, porque la, una empresa de catering eh, y de eventos debería tener incluso procesos que incluyen comunicación después de que terminó el evento. Una encuesta, como vuelvo a decir lo que vos decías, hasta una encuesta de satisfacción al final del evento, 20 días después, ¿no? es todo comunicación y es clave que sea súper clara cómo se arma una mesa, ¿no? eh, para un evento, si es un evento social, si es un evento deportivo, no etiqueta, protocolo, son todas cosas que, que las tenemos que tener claras, pero para tenerlas claras las tenemos que tener, de alguna forma, diseñada ¿no? y, y, y ahí latente y documentada. y documentada para poder tener acceso a eso rápido. Yo tengo una duda de cómo se arma una mesa, no puedo estar preguntando, ver si vino alguien. No, no, debería poder agarrar un teléfono y fijarme. Si tengo una duda sobre una orden de servicio, si en, en mi evento de 5.000 personas tengo celíacos, no puedo estar yendo a preguntar a ver quién tomó la orden del evento, a ver si sabe. No, eso tiene que estar claro en la orden de servicio, tiene que tener toda la información que tiene que tener, y yo la puedo tener que bajar a imprimirla a una hoja en dos minutos. O sea porque hoy los tiempos son muy rápidos siempre los tiempos en la gastronomía fueron muy rápidos no es como sí. yo digo, si no te gusta correr, dedicar a otra cosa porque la gastronomía es, es siempre es un segundo atrás del otro ¿no? entonces es, es muy válido, es muy válido ni hablar de hotelería no y si hablamos de, de que un hotel hoy puede tener tres bares, dos restaurantes ¿no? y, y, un, y es un único departamento de alimento y bebida que debe gestionar todo porque tiene un almacén unificado, por ejemplo. Entonces ese almacén tiene que manejar la información de lo que necesitan, los tres bares, sí. los dos restaurantes. Y si se hace un servicio de lunch para los viajeros y los turistas, qué sé yo, servicio al cuarto. Eh, hay una gran falencia, yo creo que te lo comentaba en, en alguna de nuestras charlas previas, que hay una gran falencia en hotelería, de software, justamente de tecnología, que integre todos estos aspectos porque por ahí es como que hay un software de restaurante un software de acá pero eh, software que integre todo para el emprendedor o para el pequeño hotel ¿no? o para el pequeño alojamiento es complejo también conseguir algo una solución integradora ¿no? Si, si no somos grandes monstruos en la industria y tenemos un presupuesto ¿no? importante para ponerle ahí la hotelería tiene como esa como esa beta esa falla y en los restaurantes, si bien hay muchas opciones, también tiene sus cositas. Me parece reinteresante esto, e incluso te lo iba a preguntar hacia el final, como dentro de la oferta que hay de proveedores, que esto lo hemos conversado anteriormente, eh, que sin dudas es que hay que comenzar a aplicar tecnología, no es la única herramienta, hay que seguir eh, siendo humanos, hay que seguir compartiendo eh, mensajes cara a cara, pero todos estos sistemas nos ayudan a tener un orden sumamente valioso, cuando empiezan a intervenir muchas personas en el proceso. Y hacia el final te iba, te iba a preguntar, como ¿qué mejora le harías a estos proveedores? Y acá está la respuesta, sin dudas que es quizás una integración para no tener que trabajar con tantas plataformas en simultáneo. Yo creo que el gran problema entre, entre, entre mundos, como digo yo, es que el desarrollador es desarrollador, el hotelero o el gastronómico es hotelero y el gastronómico. Y lo mismo pasa con las agencias de marketing. Si no tenemos una agencia de marketing que tenga experiencia en el rubro, el gran problema es que generalmente el, el independiente o la pequeña agencia no entiende lo que le quiere lo que le está comunicando el dueño de un negocio gastronómico y lo que quiere hacer como acción. ¿no? Cuando te salís de, de una promoción por precio ¿no? y vos querés que tu, que tu agencia de marketing transmita un concepto, hay como, hay como una diferencia lingüística ¿no? y, de, y cultural que se nota. Y lo mismo pasa con el desarrollador. Muchas veces el desarrollador tiene cientos de reuniones con dueño de negocio, con empleado de negocio, para tratar de sacar eh, el detalle de qué le sirve para operar, pero él no está operando ahí, en el día a día. Entonces, como él no está operando, Cualquier software cualquier software que nosotros agarremos hoy de gestión de restaurante va a necesitar una adaptación a nuestro negocio porque no son iguales todos los negocios. Aún en las tendencias de hoy, que por ejemplo las la cocinas ocultas o las dark kit son las gran tendencia de, de, del 2023 que de hecho que ya estamos llenos, ¿no? Y yo siempre le digo, la gente no sabe pero la gente hoy pide por una aplicación como Pedido ya o Rappi no mira la dirección del negocio y no se da cuenta que está comprando sushi hoy al mediodía y a la noche está comprando empanada y le está comprando en la misma cocina y no se da cuenta porque ve la marca, ve el logo, ve el nombre, no identifica una dirección y es el mismo es la misma unidad de negocio que hace las dos cosas entonces eh, siempre vamos a tener que hacer adaptaciones ahora cuál es la mejor plataforma cuál es el mejor software para mí la clave es aquella que nos, nos nos brinde un mejor soporte postventa. Creo que esto venía mal final, pero ya que lo mencionamos lo, lo aprovecho y lo digo. El soporte postventa y qué tanto eh, nos escuchen a la hora de nosotros plantear una necesidad y nos puedan dar una solución. Porque son hay cuestiones Pienso, que son muy básicas y cuestiones que no son tan básicas dependiendo del negocio. ¿Y cuáles, por ejemplo, me, me interesa eso? Por ejemplo, la forma en la que puede salir una comanda impresa, ¿no? Dependiendo de la gente, de, de, de tu carta, de la propuesta que vos tengas en la carta, de la posibilidad que vos des como negocio de modificar un pedido o no, porque hay negocios que vos comprabas una docena de empanadas de jamón y queso y una docena de empanadas de jamón y queso, no hay otra. Pero hay negocios en los que vos podés pedir una docena de empanadas de jamón y queso, pero puede ser con una masa tradicional, con una masa soufflé o con una masa de, de harina integral, y a la vez puede ser horneada o frita entonces todas esas indicaciones a la hora de salir en un ticket muchas veces no son claras y a la hora de que una, un empleado no en una cocina tenga adelante suyo 10, 12 18 comandas todas juntas si el ticket no es claro, lo más probable es que haya error en la elaboración de ese producto no eh, imaginémonos si trabajamos con alérgenos, si trabajamos con con alimentación especial, ¿no? para diabético, para celíaco. Eh, entonces muchas veces el software plantea un desarrollo de base que puede ser muy bueno, pero a lo mejor necesita modificaciones. La integración de medios de pago. Es muy difícil hoy en Argentina, por ejemplo, utilizar un software desarrollado en otro país, en Colombia o, o, o en España. ¿Por qué? Porque no integran las aplicaciones y los medios de pago locales entonces hoy un medio de pago súper utilizado eh, no sé, en Argentina como puede ser mercado pago no lo tenemos integrado en un software que se desarrolló en España y a lo mejor no te, ni siquiera te prestan atención cuando vos le decís que necesitabas hacer una integración ¿no? y a la larga la no te va a servir Germán, para preguntar, eh, de hecho desde qué país nos están escuchando eh, para ver en qué terreno estamos esta, esta. Eh, pensado para Latinoamérica este evento, pero quiero saber si hay más presencia eh, de argentinos o de qué otro país. Eh, tenemos un webinar anterior a este que está colgado en nuestro canal de YouTube, que es Compara Software Eventos, eh, Compara Software Solo, perdón. En, este, en ese webinar lo que trabajamos fue eh, cómo elegir un buen proveedor. Eh, hay muchas opciones en el mercado, hay para muchos presupuestos. Y con Sergio, nuestro compañero, lo que hicimos fue eh, trabajar los puntos claves que tiene que resolver un proveedor y cuál se adapta mejor de acuerdo al estilo de eh, negocio gastronómico que tenés. Si es una dark, si eh, tenés una, un único producto, si tenés, una gama, eh, si tenés una carta muy amplia. Cada tipo de negocio tiene su, su vericueto, su, su especificidad, entonces es importante aprenderla. Y me quedo con esto que decís de que le sumaría a ese webinar anterior eh, de buscar un proveedor con un muy buen servicio postventa porque incluso allí puede haber una opción de eh, hacer esa adaptación para el negocio en cuestión en ese servicio nos pueden hacer la conexión con el desarrollador que queda a cargo de nuestra cuenta exactamente si sí, avanzamos ahí César nos dice que escuchas de Colombia nos vas contando César si sí, todo esto te va haciendo sentido eh, y lo mencionabas antes tema que clave en este momento de la economía y tiene que ver con la fidelización de, de los empleados eh, mencionaste que hoy la proyección de empleabilidad es de 12 meses mi impresión desde afuera es que eh, muchas veces el negocio gastronómico se enfoca tanto en el consumidor en el cliente externo que tiende a olvidar o uh, pasa por alto, prácticas eh, humanas hacia el cliente interno, que son al final las que determinan eh, por hacer que la persona se ponga la camiseta, como decimos al menos en Argentina. Eh, ¿Qué opinas sobre esto? ¿Cómo está el sector? Es un, es un tema interesante porque hay, hay muchas aristas ¿no? para analizar. Primero que la gastronomía en general siempre fue eh, un segmento muy exigente en cuanto a... ...muy demandante ¿no? y exigente en cuanto a la carga horaria y el, el volumen de trabajo para los empleados. Eh, y segundo, es que nunca hubo demasiada profesionalización. Si nosotros vemos que hay países en los que a lo mejor una tecnicatura en alimentos tiene cinco años... ¿no? Eh, ...¿qué pasó? Toda la historia de ese país ¿no? para atrás de esos cinco años donde un cocinero aprendía de oficio... O, eh, o, o le enseñaba el papá o el tío o lo había metido alguien al restaurante lo mismo pasaba con un camarero que aún pasa hoy eh, por ejemplo en Argentina no tenemos grande escuela de servicio de mesa no hay, tenemos escuela de cocina, podemos aprender el arte culinario pero no tenemos donde aprender a servir una mesa ¿no? eh, entonces, ¿qué sucede con esto? siempre tuvo una condición muy precarizada la, la mano de obra en gastronomía Hoy, sí, la verdad es que el mundo gastronómico demanda otra cosa, demanda gente que tenga la capacidad de aprender, aprender rápido, adaptarse rápido a los cambios. Imaginémonos que en un año tuvimos que cambiar la forma de hacer negocio o, o, o cerrar los restaurantes, ¿no? Y, de, y también reclama el cambio de los, de los propietarios que siguen viniendo muchas veces con esa mentalidad. Pasa y es verdad, hay negocios donde tenemos gente que, que, que no está alfabetizada. Hay cocineros que son excelentes cocineros y no saben leer. Entonces no podés implementar un sistema para, para trabajar con una comanda porque no sabe leer. Y estamos hablando de, de, de, de países promedio, no estamos hablando de, de los países con, con mayores dificultades, ¿no? Entonces, como siempre fue muy precarizado y, bueno, nunca se, se pensó siempre que el, el trabajador en la gastronomía siempre iba por un salario, ¿no? Y que listo, y que mientras le paguemos un salario iba a ir, ¿no? Y aún así, mal pago, ¿no? Porque yo creo que, bueno, hay gente de Colombia y todos van a coincidir que el, el rubro gastronómico en general está mal pago en todo el mundo, ¿no? Entonces le pedimos a una persona que tiene que ser... Eh, Jefe de una cocina, a lo mejor tener a cargo 10, 12, 15, 20 empleados, tener un montón de con, de conocimiento que necesita y un montón de condiciones y un montón de habilidades blandas, ¿no? Un desarrollo profesional realmente y le queremos pagar un salario que no se condice con alguien que apenas está ha terminado una alfabetización. Entonces es muy es muy necesario que entendamos que, que la fidelización del cliente interno no se trata solamente de algo económico, sino de empezar a entender cuáles son las necesidades reales que tiene y que hoy los más jóvenes los más jóvenes no nos van a elegir por el salario. no nos van a elegir Tal vez sí lo tengan en cuenta a la hora de decidir, pero no nos van a elegir por el salario, nos van a elegir por todo lo que comuniquemos que somos como empresa. ¿No? entonces la flexibilidad dentro de la empresa, tener una clara cultura corporativa en un restaurante que es una palabra que parece que la desconocen a veces ¿no? los dueños de restaurante qué es la cultura corporativa bueno, qué quiero yo que sea mi equipo, qué quiero yo que sea mi gente, porque si yo no tengo claro eso, después no puedo traducir nada y no puedo fidelizar a nada y no puedo saber si el empleado que yo tengo el colaborador que yo tengo hoy realmente debería estar en mi empresa hoy la elección es de los dos canales ya no hay más una, una elección unidireccional donde yo me presentaba a tu empresa para trabajar y vos elegías no hoy yo antes de presentarme ya elijo y después de que tuve la entrevista con vos empleador, de nuevo elijo yo más allá de lo que sin importarme lo que vos digas o no entonces todo lo que mostremos nosotros como, como valor agregado para la persona quedarse en nuestra empresa tiene que ser desde un principio. Y no podemos dar valor si solamente pensamos en el salario. No hay forma. No hay forma. Si no, si no mostramos que un empleado en nuestra empresa o que un colaborador en nuestra empresa va, va a aprender y se va a capacitar, que va a adquirir habilidades que en otro lugar a lo mejor no puede adquirir, que va a, empe va a empezar a trabajar eh, con una flexibilidad que en otro lugar no va a tener. ¿no? Yo, por ejemplo, algo de lo que nosotros estamos orgullosos es que en, lo, en los restaurantes que yo genero, que yo gestiono, perdón, eh, los empleados, los que les gusta el fútbol, siempre van a ver los partidos de fútbol. Entonces me dicen, ¿y cómo haces para que vayan? Y gestionamos el equipo, se autogestionan muchas veces ellos, ¿no? Sus planillas, sus plantillas de horario, de forma tal de que siempre se cumple el servicio, pero que también podamos ser flexibles y le podamos dar la oportunidad de que si sí hay una o dos veces al mes que su equipo de fútbol juega al fútbol él pueda ir a verlo, ¿no? porque eso es algo que valora y si no se no le damos esa posibilidad se va a ir o va o, o no va a ir a trabajar ese día ¿no? y va a decir me va a pasar una carpeta médica y no va a ir a trabajar y lo podemos ver todos los días, ¿no? que a lo mejor a, a mí a veces hasta me da bronca porque yo me junto con gente y, y viene alguno que dice está está, está haciendo deporte y vos le preguntas, che, ¿qué hace acá vos no trabajás? no, estoy de carpeta y está haciendo deporte o sea, el empleado si vos no lo enamorás de tu negocio y, y, y, y no lo convencés de que para él es bueno tu negocio y a la primera oportunidad que tenga te va a dejar entonces ese es el gran desafío hoy y ahí es donde también influye mucho la comunicación ¿Qué comunicación tengo yo hoy con mi equipo? ¿Soy claro en lo que quiero? ¿Soy claro en lo que pido? ¿Soy claro en los beneficios que ofrezco? Hay lugares donde los empleados ni siquiera saben que tienen ciertos beneficios. ¿No? Entonces, ah, yo no sabía que yo podía pedir eh, un día para ir a estudiar, porque tengo que rendir un examen. Bueno, la legislación argentina, por ejemplo, lo contempla. Entonces, ¿por qué lo estamos escondiendo eso y no se lo decimos al empleado, ¿no? como, como bueno, mejor, mejor que no se entere porque así ese día yo no me complico? No, tu desafío es gestionar tu negocio de forma eficiente para que el día que él tiene que ir a estudiar y rendir, lo pueda hacer, tu negocio no falle, y encima si le va bien después lo felicite cuando vuelva. ¿No? Ese es el desafío. Vos lo dijiste muy claramente, ser más humano... Sí, sí, es un desafío que están teniendo hoy incluso eh, empresas de un montón de sectores. Eh, lo que pasa en gastronomía es que, como se renovaban plantas completas de, de empleados, ahí está la dificultad, porque se, se atrasa mucho la operativa hasta que se vuelve a capacitar a un grupo capaz de 5 o 7 personas, hablando de un, de un negocio chico. Eh, pero sin duda es que hay que ir por aspectos mucho más valiosos que solo el, el sueldo, que hacen a buena parte, sobre todo en economías latinoamericanas. Eh, pero hay un montón de estrategias eh, que se pueden utilizar. El otro día fui a un lugar en el que los chicos, lo, los mozos, estaban súper contentos porque todos los meses eh, cada uno proponía qué le gustaría que esté en la carta, puntualmente era un negocio de pizzas, y eh, tenían una política de cada uno proponía eh, qué pizza loca le gustaría que sea parte de la carta, sin censura, sin... Eh, Academia, como la que se ocurra Y la que la votaban entre ellos, la más, votaba, la más votada, era parte de la carta durante todo un mes A fin de año, la pizza que más, eh, de esta selección, la que más eh, había sido pedida, se entregó un premio y demás Y lo contaban con tal compromiso era claro que estaba funcionando la, la estrategia porque además generaba equipo, eh, además se mantenían conectados entre ellos, o sea, hay un montón de aspectos que se logran eh, utilizando este tipo de técnicas y prácticas. Es que hay que hacer, hay que hacer partícipe al empleado en la vida de la empresa, ¿no? porque no es solamente voy y hago mi tarea y chau, porque eso lo voy a hacer un mes, dos meses, al tercer mes ya voy a estar aburrido y no le voy a encontrar sentido, no me va a hacer sentido ir a trabajar entonces sí, sí. nosotros hemos hecho concursos con los empleados para que justamente desarrollen platos que después van a la carta por ejemplo ¿no? y entonces el que gana se le da un reconocimiento el famoso eh, cuadro de honor de los empleados, hay montones de dinámica hay que empezar a trabajar mucho las habilidades blandas de los empleados y hay que dar seguimiento y evaluar también, que esa es otra de las grandes cosas que fallan y faltan mucho no nos tomamos el tiempo de evaluar cómo está cada empleado, en qué... Hace un proceso de inducción y... Ay, bueno, sí, entra, toma, anda, él te va a decir. ¿No? Y pasan tres meses y resulta que ese empleado no aprendió una tercera parte de lo que tenía que saber. Y nadie lo evaluó, nadie se, se, se acercó a preguntarle cómo estaba, si estaba bien, si le estaban enseñando, si... Entonces, eh, las habilidades blandas hoy toman un, un potencial tremendo y una clave que yo no quiero dejar pasar es... Que si bien sabemos que la rotación es muy grande, el principal foco lo tenemos que hacer en los mandos medios. Tenemos que hacer mucha fuerza para que el mando medio se quede y sea la insignia de la casa. Porque el empleo de línea yo lo, lo, lo, lo recambio con mayor facilidad porque son su principal... Digamos, necesito que tenga una serie de habilidades duras ¿no? y a partir de ahí yo lo puedo trabajar. Ahora, el mando medio es principalmente habilidades blandas el liderazgo el liderazgo no lo voy a aprender estudiando un libro ¿no? entonces hay que hacer mucha fuerza para que los mandos medios estén felices, tengan herramientas tengan recursos para trabajar estén acompañados también porque ojo que hay, hay una gran equivocación nosotros no pensamos que contratamos un encargado o un gerente ¿no? y ya está, ya, y él va solo y no es así él va solo, pero también puede que necesite, en algún momento, acompañamiento, una segunda voz. ¿no? Entonces, cosas muy locas que ahora se ven por el fútbol, por ejemplo, no y en Argentina a lo mejor lo han visto que, por ejemplo, el arquero argentino habla siempre, en todas las notas de prensa habla de su psicólogo. ¿no? Entonces, fijémonos hasta qué punto ¿no? la contención emocional es un valor invalorable. Porque yo, una persona que detecto a tiempo que tiene un problema en la casa, que tiene una, una, una cuestión emocional y lo acompaño a solucionarlo, es una persona que se va a quedar conmigo. Ahora, si yo no lo acompaño, se va a terminar yendo a mi empresa por un factor externo, por algo que no tiene nada que ver con si yo le pago bien, si yo lo tengo bien, si trabaja cómodo. No, se va a ir porque tuvo una situación externa en la que nadie lo acompañó, Nadie le dijo, mirá, eh, te, yo te, aunque sea te escucho, te puedo dar una mano, mirá, tener disponible esto, ¿no? Eh, entonces empezar a pensar en eso y hacer mucha fuerza en los mandos medios, mucha fuerza. Porque el mando medio es el que sostiene la operación. A mí me preguntan, Germán, estoy recién empezando, tengo un restaurante chico, tengo que contratar a un encargado. Y si sí, está armando un auto de carrera y tenés que poner un piloto o sea, no sé cuál es la duda ¿no? de que cuándo va a contratar una persona que lidere si no la contratada de entrada son esas pequeñas decisiones iniciales que te marcan el destino de, ¿Claro? de un negocio que puede crecer un montón o puede permanecer siempre chiquito y uno no termina de encontrar la falla porque cuando estás en la operatoria eh, estás como en un círculo, girando en círculo yo siempre si no veo me gusta mucho dar el ejemplo, y lo doy siempre, que, que lo dio un conferencista muy muy conocido, Tony Robin, que él habla del complejo del Niágara. ¿no? Y el complejo del Niágara es eso, es, yo me caigo en el río, empiezo a esquivar las piedras para no romperme la cabeza, pero no me doy cuenta que allá al final del río está la cascada y me voy a morir igual si no salgo del río. Entonces nos pasa esto, ¿no? nos subimos al tren del restaurante, ¿no? nos caemos al río, empezamos a esquivar, esquivar, qué costos, qué esto, qué lo otro. Y cuando queremos acordar, tenemos la cascada, ¿no? Y, y chao. Entonces, hay que saber salirse, ¿no? A veces del río, Bien. ¿no? Y tener una visión externa de las cosas. Bien, súper. Estamos un poco excedidos, pero la verdad que es muy interesante. Me queda pendiente hablar de métricas para organizar quizás otro encuentro. ¿Cómo medir estos resultados? ¿Cómo, pasar, cómo preguntarle a esos números? Qué, ¿Qué información sacar de un número...? duro, así que lo agendo para otro encuentro y breve, para cerrar, me gustaría preguntarte esto, ¿hacia dónde va la gastronomía eh, para el próximo año? Si hay alguna tendencia que, de consumo que esté marcando al sector, ¿Qué, ¿qué comentario puedes hacerme sobre eso? Bueno, claramente un segmento que se lo está comiendo todo es el fast food, ¿no? claramente la comida rápida es el, el segmento de mayor crecimiento. Eh, y bueno, y la gran tendencia es esa: ¿qué ofrezco yo para un cliente que hoy tiene 15 minutos para comer, tiene 10 minutos para decidir, ¿no? y, y en, en esos 20 minutos yo le tengo que solucionar su, su vida prácticamente? Operaciones más sencillas: se tienen que acabar esas cartas enormes de 200 artículos, no porque el cliente gasta energía en decidir. Entonces, si yo le pongo una carta bien sencilla, que tiene 20 productos ¿no? y, y, y lo fidelizo con esos 20 productos, me va a comprar siempre ¿no? y yo después puedo ir rotando mi menú, pero siempre en base a eso, a una operación chica fácil de sostener porque mientras más grande mi carta mientras más elaborada, mientras más compleja me significa más mano de obra ¿no? más, más equipo todo más grande ¿no? entonces tratar de simplificar todo y hacerlo lo más chiquito posible y si ir de la mano de la digitalización porque hoy por hoy la comunicación es cada vez más tendiente a hacer prácticamente todo digital. está adentro de tu casa de dos pisos y estás hablando con tu hijo con el celular. Entonces, hoy tenemos que entrar por canales digitales, tenemos que vender por canales digitales, tenemos que fidelizar por canales digitales. No queda, no queda otra, ¿no? Eh, el público, como digo yo, de la antigüita, obviamente por una cuestión natural se va a acabar en, en algún momento, y hoy ya contamos con casi cuatro generaciones que son digitales. Entonces, no, no, es, no, no se puede posponer. No se puede posponer más. Hay que desembarcar, animarse, probar, equivocarse, corregir, pero siempre avanzar entendiendo lo que busca el cliente. Y tener una comunicación permanente con el cliente para saber qué es lo que nos está demandando. Porque hoy entender el mercado es la diferencia entre fracasar o crecer, ¿no? si yo no sé lo que mi cliente quiere y mi cliente hoy en masa cambia de acá a acá, en masa así, ¿no? hoy a todos nos gustaba esto y de golpe a todos nos gusta esto son rápidos sí, son y si rápidos, yo no rápidos. lo entiendo y me quedé allá me voy mal sin duda es que me voy mal permanente. Entonces, Germán, gracias no, por favor, un gusto gracias por todo lo que compartís sé que hay mucho más eh, es un rubro muy, muy puntual, tiene como mucha particularidad para trabajar, por eso me interesa eh, segmentarlo. Eh, quiero seguir eh, charlando con vos sobre métricas, sobre más técnicas de fidelización, sobre las tendencias hacia los fast food, combinado con esta nueva vida sana que se está reversionando. Hay mucha ahí de sustentable... Sí quiero seguir hablando, así que te voy a seguir invitando para que te sumes con todo gusto eh, a Germán lo pueden encontrar en redes ¿cómo pueden consultarte o hacerte consultas? Mira, Germán de Bonis, con B larga sí. Germán de Bonis, lo buscan como lo busquen, todo juntos, separado van a encontrar porque Aparece. todas las redes sociales están igual, Facebook, Instagram Germán. hace más de 20 años que, eh, soy como digo yo, de la época que Twitter era en inglés y no había castellano, así que Así que ahí me pueden encontrar y si no, germandeboni.com, en el sitio web, ahí hay un montón de información, video, capacitaciones, podcast, capacitaciones. Tutoriales. O sea, lo venimos construyendo hace más de 10 años, así que eh, pueden encontrar de todo ahí. Súper completo. A nosotros nos encuentran como Comparar Software y Compara Software Eventos en LinkedIn, donde van a poder... Eh, chequear la agenda de los próximos eventos, vamos a seguir hablando para este sector, compartir, vamos a compartir contenido de calidad, entonces invitados a sumarse, agradecerte nuevamente Germán, y al cerrar esta sala van a, a quedar con una eh, valoración, con, con un espacio para eh, charlar qué, qué les pareció este encuentro, así que más que invitados a que puedan dejarnos sus valoraciones, su, no me sale la palabra, Como sus bien. comentarios para que hagamos cada vez un, un encuentro más a medida de ustedes. Gracias a quienes se han sumado, tengan una hermosa tarde y hasta la próxima, Germán. Un gusto, nos vemos. Gracias.